Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos a mi canal Super Supervideos eh, Si es la primera vez que están viendo el canal por favor denle suscribir Y manito arriba al video si les gusta, si les funcionó El día de hoy vamos a aprender algo eh, que puede parecer muy sencillo Pero que a muchas personas de pronto les puede interesar para servidores de, de llamada Voz IP Como Asterix, eh, 13x free PBX y demás y también para distintas cosas para distintas eh, utilidades nos puede servir tener una ip fija en nuestro equipo eh, que, eso es, lo que ese es el tema de nuestro video de hoy bueno para tener una ip fija en nuestro equipo o en varios equipos de la red lo primero que vamos a hacer es ir al centro de redes y recursos compartidos hay dos formas de ingresar a él la primera es por la opción de windows el inicio y le damos panel de control y vamos a centro de redes y recursos compartidos. ¿vale? La segunda opción, acá en el icono de red, de bien sea de Wi-Fi o por, o por cable de internet, le clicamos eh, con clic izquierdo y le damos la opción de abrir centro de redes y recursos compartidos. Ya estamos aquí. Estando aquí, le damos la opción acá en el menú de la izquierda eh, a cambiar configuración del adaptador. Listo, cada adaptador maneja su propia ip bien sea automática o fija entonces si le van a poner una ip fija eh, a ambos tienen que hacerlo por separado tendrían que hacer el procedimiento dos veces lo único que deben tener en cuenta es no poner la ip porque van a la misma ip porque van a crear conflictos si a uno le ponen ejemplo la 200 al otro pónganle la 199 ¿Ya? ya les voy a explicar vamos a cambiar en este momento el de internet le clicamos con un clic derecho y vamos a la, a la pestaña de propiedades y hundimos doble clic en protocolo de internet versión 4 IPv4. Aquí nos dice que estamos obteniendo una IP eh, interna, la estamos obteniendo de forma automática. Entonces le vamos a dar la opción de usar la siguiente. ¿Vale? Si se dan cuenta, de una vez se nos cambia también lo de, la opción del DNS automático, se nos cambia manual también, o sea que también lo tenemos que poner. ¿Vale? Para esto lo, primero que tenemos que hacer, lo, lo siguiente que tenemos que hacer es saber en qué subred está nuestro modelo, ¿sí? para que nos siga cogiendo Internet. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Simplemente Windows, la tecla de Windows R, más R, escribimos CMD, Enter, y aquí le ponemos el comando ip config espacio backslash al listo y subimos un poco y si se dan cuenta aquí nos está diciendo que eh, la subred en la que estamos nuestro modem está en la 192.168.0.1 de ahí quiere decir que nuestro ordenador, nuestro equipo debe estar en la, en la misma terminado en un número diferente al 1, en este caso yo estoy en el 192.168.0.12 ese es el que estamos obteniendo automáticamente por cable, si yo lo cambio a wifi ese, ese también puede que cambie ¿vale? ¿cómo lo vamos a poner eh, fijo? vamos a ponerle ejemplo 192 1680 que es la subred en la que estamos y le vamos a poner ejemplo pongámosle la 180 ¿sí? le damos tab al darle tab la tecla tab de una vez él nos va a coger la máscara de subred automáticamente pero si no la coge igual casi siempre es igual 255.255.255.0 ¿vale? y la puerta de enlace predeterminada quiere decir la ip del módem que en este caso les recuerdo que es la 192.168.0.1 esto es lo que vamos a colocar aquí 192.168.0.1 servidor dns también nos sale acá al darle ip config al. es este que ven acá primero sale el primario que es 190.157.8.33 y luego el mismo terminado en 1 es el secundario. Esto es lo que tenemos que poner aquí. ¿vale? 190.157.8.33 que es el primario y el secundario que es el mismo terminado en 1. Ahí le vamos a dar, si quieren le pueden dar la opción de validar la configuración al salir, pero pues si hacen las cosas bien, no es necesario, siempre les va a quedar con internet, eh, qué se tienen que fijar para ver si quedó bien hecho que aquí él piensa un poquito y vuelve y les da el internet inmediatamente si les queda un un, un signo de alerta quiere decir que algo hicieron mal entonces tienen que volver a repetir el, el procedimiento, vale bueno voy a aceptar y le damos aquí aceptar y si se dan cuenta aquí no me dejó de coger internet ya ahí pensó y me volvió a dar internet de una vez como lo como comprobamos que si sí hizo el cambio la IP sencillo le ponemos IP config esta vez se lo pueden dar solamente así sin el AL y nos damos cuenta que la IP que está funcionando en nuestro equipo es la 192.168.0.180 correcto listo eh, igual si lo quieren hacer con, con el adaptador de wifi si no tienen red por cable sino por wifi el mismo procedimiento igual que como se los acabo de mostrar pero escogiendo el adaptador escogiendo el adaptador wifi que es este que tenemos acá ¿vale? Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado y nuevamente eh, les pido por favor suscríbanse a mi canal, eh, valoren el trabajo que, nosotros, que hago diar a, diariamente para llevarles conocimiento a su hogar totalmente gratuito y pues hombre esto es super videos, que tengan muy buena eh, noche porque ya son las 7.40 pm acá, ¿Vale? hasta luego.